Смотри. Vamos a cerrarla, vamos a andar hacia atrás y escuchar aquí este ruido que hago yo, no os asustéis, el ruido lo hago yo, la, mirad, la puerta de baño está abierta y no hay nadie, aquí tampoco hay nadie, estoy solo en casa, ¿vale? Estoy solo, puedo hacer de todo. ¿A que, es, a que es divertido, a que tranquilice a los asmos. Tranquilizan mucho. Bueno, vamos a andar para adelante. Vale, no tengáis miedo, escuchad mis pasos. La cocina está un poco sucia, pero bueno, vamos a seguir con el paseíto en casa. mucho tiempo había un castillo y en ese castillo vivía una princesa y un príncipe que todavía no estaban casados y ese castillo y esa princesa y ese príncipe se fueron a caminar por el castillo bueno y ese castillo hacía muchas cosas inteligentes pasaban muchas cosas raras sentían más ruidos, se sentían más ruidos y se cerraban las puertas de los lavabos y de los cuartos, era un castillo encantado, eh, creo que dentro había un fantasma y... ¿Qué es eso? Me ha asustado un poco. La puerta se ha cerrado. ¿Qué es eso? Ay, tengo miedo. Me estoy asustando. Y no, no, no. era así no me tranquiliza a mí. No sé qué me pasa. Es mi primera sumar y me estoy cagando de miedo. Dejaré de hacer ruidos Dejaré de hacer ruidos Porque tengo miedo Oh, la puerta se ha abierto Dejaré de hacer ruidos, ¿vale? Amigos, dejaré de hacer ruidos A ver si me calvo A ver Toco madera Estaréis, no sé si estaréis Tan nerviosos como yo Pero yo estoy muy, muy nervioso Mi corazón palpita Como una patata frita No me ¿Qué es eso? ¡Otra vez! No. No. Se ha cerrado esta puerta, esta, esta, estaba abierta. Estaba abierta. Estaba abierta. Se ha cerrado. Puede ser por, a ver, por el viento. Sí, será por eso. Se ha cerrado por el viento. Seguro, seguro. La estoy cerrando otra vez. Vale, se ha cerrado por el viento. Tenemos que estar tranquilos, ¿ves? no hay nadie, no hay nadie. No hay nada, estamos tranquilos Ha sido el viento, seguro Ha sido el viento, ¿vale? Y, bueno, no sé cómo continúa la historia Porque me estoy cagando de miedo Y, y, ya no hago ruidos ahora No hago ruidos Pero, bueno, me rasco el pelo porque tengo picor Pero tengo miedo, ¿vale? ¡Ah, ah, ah! Auxilio, auxilio Se acaba de cerrar esta puerta delante de mis narices No sé qué pasa aquí muy nervioso. Lo ah, ah, siento, tendré que parar. Este asmar me está asustando. Auxilio, oh, auxilio. Sí, sí. oh, sí, sí. Y ahora creo que se escuchan ruidos que yo no hago. Pasos fuertes. Pasos fuertes. Se acabas de desear? otra vez la puerta. ¡No! ¡No, no, no, no, qué miedo, qué miedo, Javier, no sé qué pasa aquí, no sé qué pasa aquí, no sé qué pasa aquí! ¡No sé aquí. Bueno, no sé qué pasa aquí. Sí, sí, que es lo que pasa. Esto era un esmer de terror que creo que no hay muchos. Bueno, o sea que era una parodia. Si os ha gustado darle like y si habéis sentido miedo, que es lo que pretendía hacer. Pues ya está. A Smart Experience, ¿vale? Pues ya está, mira, mi hermano que me ha ayudado. Hola. Y ya está.